Ya sabes que el vídeo se está imponiendo en Internet. Ya sabes que Actitud Social en Marbella va a ser sobre vídeo este año, sobre YouTube. Vale, pues eh, en esta ocasión este vídeo que estoy grabando es para mostraros la nueva webcam que me acabo de comprar. Es una webcam de gama media. Su precio oscila a los 30 euros. Y sus características son eh, alta definición en vídeo y en videoconferencia, eh, 720 líneas. Tiene un micrófono incorporado con reducción de ruidos, que es el que estoy utilizando ahora. Y tiene un software que te permite hacer grabaciones en vídeo, que es justamente el que estoy utilizando ahora. Este software, además, permite hacer seguimiento facial, detección de movimientos, etc. Y vamos, digo yo, que para 30 pavos la cámara yo creo que está bastante bien, ¿no? Yo me la voy a quedar. ¿Y tú cuál tienes?